Grandes descubrimientos geográficos, siglo XV y siglo XVI. La Edad Moderna empieza con la caída del Imperio Romano de Oriente, llamado también Imperio Bizantino. La toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos obligó a los países de Europa, principalmente a los reinos de España y Portugal, buscar rutas alternas para hacerse de los productos de la India como eran las especies, y la, el oro, las piedras preciosas, entre otras cosas. Como los precios habían subido mucho por los impuestos y trabas creadas por los turcos, los comerciantes italianos habían hecho lo propio y habían aumentado más los precios de esos productos. Ya no se podía transitar libremente por las rutas. Por tal razón, estas mercancías llegaban carísimas tanto a España como a Portugal. Constantinopla, como se conocía, era la capital del Imperio Bizantino. El profeta Mahoma dijo que esa sería conquistada por un musulmán, en este, este fue el musulmán que, que tuvo ahí. Ese señor que tiene la cara cuadrada y que me está mirando de frente ahí. ¿Tú tienes algo que decir? Dime. ¿Qué pasó? Qué lo que. Bacano. ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy el que le cuela el café a mamá Inés. Ajá. El que prende la pampara, la conecta y explota. Ah, okay. Yo soy el sultán Mehmed, el loco de la mática. El, el que te recomendaron rato. los médicos para darte una pescosa. El que hace que tiemble la tierra con solo chasquear los dedos. Bien, bien. Soy el bien, bien. que conquistó Constantinopla. Y como ahora ves, esta puerta la voy a cerrar. Porta a mí. Que tú quieres vestir cedra? Que tú quieres comprar especies. Pues mira Palomón. Tendrás que empeñar los calzoncillos ¿Sí? esos. Porque hay que pagar para pasar, pagar y mucho. O tendrás que ir por otro lugar, pero por donde yo no te vea, pues si te veo, te exploto como un montante. Le llegaste. Está bien, en mec, le llegué. Mierdina, pero no tanta violencia. Adiós, caramba. Pero bueno, ¿y qué era la ruta de la seda? Escuchamos ya a, a, a, al sultán Mehmet, el que conquistó Constantinopla, hablando ahí, yo también le cogí, pero ¿qué era la ruta de la seda? Vamos a ver qué era eso, y para eso tenemos aquí otra persona que nos va a explicar la ruta de la seda. Era una red de comercio de mercancías, pasando de unos comerciantes a otros, en los mercados y centros de intercambio. Esta ruta iba desde Constantinopla hasta llegar a la India y hasta China. En uno y otro sentido circulaban alimentos animales, peces, materiales, cerámica y otras cosas. Entonces, ¿cuándo empezó esta ruta? ¿Cuándo se abrió y todo eso? Hola, era? mi nombre es Chulín. Tú puedes verme Hola. en el juego de Cliffhider. Yo te vengo a contar de la ruta de la seda. Antes de Cristo, bueno, en el año 100 antes de Cristo, mejor dicho, vino para acá un occidental llamado Alejandro Magno. Al parecer, este occidental vino desde Grecia y ahí se juntaron por primera vez... El oriente y el occidente. Ellos trajeron caballos que aquí no había. Esos caballos flacos y grandes. Aquí había algunos caballos chiquitos y gollitos. Y así quedó establecida la ruta de la seda. No era una ruta que se andaba con mucha gente porque era muy peligrosa. Venían de cada año un día, tal vez, algunos dos o tres gente. Salían 20 de allá de Europa y llegaban solamente cinco aquí. Y después se iban cinco y nada más llegaban dos allá a Olopo tal vez. La ruta de la seda era muy difícil. Por eso no venía mucha gente. Pero eso sí que cuando viaje cualquier persona se hacía rico. Se llamaba okay. la ruta de la seda. Porque era el, el producto principal de aquí de China. La seda. Y allá en Europa no había seda. Por eso se llamaba así. La luta de la seda. Sí. Di que seda. Es seda. Pues Dios Chulín. Tú no sabes hablar. Bien. Ya ustedes escucharon a Chulín ahí hablando de que la ruta de la seda. Que esto y que aquello. Que fue Alejandro Magno. El primero que la utilizó porque conquistó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 Ah, pero el profesor se la comió. Ahí, wow. Entonces, cierre de la ruta comercial. Al apoderarse de Constantinopla, los turcos cerraron el paso. Por aquí no va a pasar más nadie. Entonces, además, en el mar Mediterráneo habían piratas que atacaban continuamente la costa de Italia, Francia y España. Por todo esto, la rivalidad militar y mercantil entre los turcos y los europeos aumentó. Entonces, España y Portugal hicieron lo suyo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Buscar rutas alternas, porque dijeron, no, pero espérate, pero no podemos estar comprando estos productos tan caros. Además, si están tan caros, eso quiere decir que si nosotros lo buscamos y lo vendemos nosotros, entonces no vamos a ganar la paca. Y aquí tenemos, desde Constantinopla, hacia China y hacia la India, era la ruta de la seda. Cuando los turcos controlaron el Mediterráneo, Cortaron la lucrativa ruta comercial de las especies, la, la condimentos de la comida y entre otras cosas, entre Europa y la India. Entonces los portugueses buscaron una ruta alterna por el sur, bordeando África, y los castellanos, sea los españoles, por el este, dando la vuelta a la tierra. El resultado fue que los europeos exploraron y descubrieron la mayor parte del mundo que era desconocido para ellos en ese momento. Esto fue posible gracias a la propiedad comercial, es decir, a los burgueses. ¿Por qué? Porque los burgueses eran los que tenían el dinero y podían financiar esas expediciones. Y por otra parte también los avances técnicos, la brújula, el astrolabio y lo postulano. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, ya nosotros hablamos de lo que pasó. Lo que pasó entonces fue que hubieron eh, descubrimientos geográficos, Hubieron otro, otro, otra, el mundo se expandió. Y como el mundo se expandió, entonces ya no era igual. Entonces aquí podemos ver la edad media versus la edad moderna. Tenemos dos barcos, tenemos un baquito y tenemos una caravela. Vamos a ver sus avances técnicos. Primero, el barco que, que, que había en la edad media era un barco que tenía una vela cuadrada, como una sábana, que no se movía. Segundo, estos barcos no utilizaban timón. Se doblaban como si fuera un motor fuera de boda. Ustedes saben, Con una, como una especie de remo que tenían atrás. Tenían un solo marco en el medio del barco. Y las bodegas eran muy pequeñas para llevar provisiones. Pero después vino y apareció la carabela. Y la carabela era un barco más sofisticado. Tenía proa y tenía popa. Y tenía un timón en la popa. También tenía un palo mayor pero también tenía otros, otros palos donde tenían diferentes velas. Tenían una vela cuadrada que les servía de impulso y tenían una vela eh, latina o triangular, que esa vela les podía ayudar para maniobrar el barco más fácilmente. Además de que ya tenían una bodega donde podían guardar mucho más cantidad de provisiones, es decir, que si tenían más provisiones podían hacer viajes mucho más largos. Entonces, si llegamos hasta aquí, estas son las notas cognitivas que tenemos, lo que hemos aprendido. Eh, ¿Qué edad comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente? La Edad moderna. ¿Quiénes fueron los que conquistaron Constantinopla? Fueron los turcos. Los turcos cerraron el acceso a las rutas comerciales. Esta ruta iba desde el Medio Oriente, donde está Constantinopla, hasta la India y hasta China. Estas rutas se llamaban también la Ruta de la Seda. Y nada más no era seda. También habían otros productos como especias, eh, piedras preciosas, eh, pieles, entre otras cosas. El impasse que hubo para que estos productos provenientes de Oriente eh, impulsó a los países de España y Portugal a buscar rutas alternas. Y hubieron avance técnico en la navegación que hizo posible que, que estas ruta, nuevas rutas se abrieran. Vamos a esperar a ver qué nos dice España y qué nos dice Portugal de esto. Hola tío, yo soy de España. Nosotros realizamos los descubrimientos más importantes de la edad moderna. Un amigo mío llamado Cristóbal, sí ese mismo, al que le dicen Colón. El tío ese, que era un loco, pensó que si navegaba hacia donde se ponía el sol, le daba la vuelta al mundo y llegaba a la India, pero no llegó a la India. El gilipollas llega a otro lugar, que más lejos de la India no pudo quedar, y luego, otro tío llamado Américo. Dijo que eso, no era la India que era otro continente y entonces les pondrían por nombre América a ese nuevo lugar. Pero, no sé. A lo mejor ya sabías, Chababal, que todavía hay gentes, que le dicen, las Indias Occidentales, cuando quieren hablar de ese continente que se llama América. vale. E Portugal, quer que dizem? Como esta? E o sol de Portugal? Nós outros descobrimos territórios em África. Só um loco se lhe ocorre e diz que dar-lhe a ao mundo para cair lá em dia. Se todos sabem que se navega seguindo ao sol, legas a eu infinito. Mira, bambino, nós outros nos foímos por África. Legamos a Arábia a Y, luego a Y, e conquistamos territórios em África. E asia. Ademais, Fui de nos outros que copiaram os espanhóis, e esse loco, que se chama Colón, esse, primeiro vino aqui, com um reguero de mapas a dizer que, navegando por eles se lega lá em dia. Esse brilho. Pero como dizem os dominicanos. Miná, vou aderir. Vale. Hum, então, os portugueses, se foram por África, até Cabo Verde, Llegaron a Madagascar y de ahí cogieron y llegaron a la India, perfecto. Colonizaron toda el, eh, la costa este de África. Los españoles, con colón a la cabeza, dijeron, no, nosotros vamos a dar la vuelta y vamos a llegar a la India. Pero el loco ese no sabía que había un continente antes y él pensó que había llegado a la India. Ya entiendo, un sistema medio raro ese. que decir algo. Tienen un sistema muy extraño. Entonces chicos, ya ustedes saben los grandes descubrimientos geográficos, pues, eh, eh, tres variables tuvieron, avances técnicos, el cierre de la ruta de la seda por los turcos y la nueva mentalidad que tenían esos hombres del renacimiento, que eran tigres que pensaban en, en su dinerito y en que querían expandir su, su mundo más allá de, lo, de la frontera conocida. Hasta aquí ha sido este video, espero que lo disfruten. Si ustedes quieren, le pueden dar like, pero eso es si ustedes quieren. Y si no, no le den nada. Hasta la próxima.